Bien putona, bien putona, bien putona, hoy me levanta o putona Soy famosa, soy famosa, soy famosa desde Atlanta, Barcelona Bien putona, bien putona, bien putona, hoy me levanta putona Soy famosa, soy famosa, soy famosa desde Atlanta, Barcelona Soy la creme de la creme, mi skin que de la meta. Sueño con ser artista, pero estoy en paz Ahora estoy inspirado, me siento realizado Hago lo que me gusta y mi cartera se ha llenado. Yo sé que tú a mí me has criticado Mírate al espejo y dime quién está encocado Quién está amargado, tuyo yo cotizado Tú solo has fracasado A mi nariz le funcionan los dos agujeros A mi novio yo nunca le pondría los cuernos Yo tengo respeto, no cuento secreto. Pero si me buscas, zorra, te coseo Tú me criticas mientras no tienes nada pa' comer Ponte a trabajar y deja ya de joder Mientras tú te metes coca yo miro anillos En Cartier Bien putona, bien putona Bien putona, Hoy me levanta putona Soy famosa, soy famosa Soy famosa desde Atlanta, Barcelona Una diosa, una una diosa, una diosa, ahora estoy modo butona Soy famosa, soy famosa Soy famosa desde Atlanta, Barcelona yo, <risa> no podéis meter conmigo porque siempre